Si nuestros alumnos cambian, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de buscar nuevos caminos para comunicarnos y ayudarles a que se formen? Ayudarles a aprender, ayudarles a adaptarse a los desafíos de esta realidad que tenemos aquí a nuestro alrededor. Por tanto, si los alumnos son nuestra motivación... Es evidente de que precisamente por nuestros alumnos estamos dispuestos a afrontar las complicaciones Pero cuando uno lo piensa, es verdad que de vez en cuando algunos alumnos nos hacen poner un poco nuestra vocación ¿verdad? Ponen, o sea, ponen pues así, diciendo ¿y por qué no sería otra cosa? Pero sin embargo, al final nos damos cuenta de que les queremos Y porque les queremos, pues estamos aquí Así que yo eh, quisiera finalizar con lo que os he hecho al principio. Muchísimas gracias por vuestra presencia y que aprovechemos al máximo este día. Teresa tiene la palabra. No sé si al fondo se me oye, porque yo tengo tanta como primero. Buenos días a todos y... Sobre todo, gracias por estar aquí esta mañana y con tanta puntualidad, que no es fácil de conseguir y a mí siempre me preocupa mucho esto. Yo os quiero hacer una pregunta para comenzar, y es, ¿qué hace posible, ¿qué creéis que hace posible la innovación en la universidad? Y podéis contestar, no es una pregunta retórica de no qué. ¿Qué creéis que hace posible la innovación en la universidad? ¿Nada la hace posible? ¿La ilusión? Bueno, yo os digo que la innovación en la universidad la hacéis posible vosotros La hacen posible las personas ¿vale? Y ya que hablamos de eh, tenemos una visión central personas Vosotros sois las personas que hacen posible que hoy estemos aquí Que haya un montón de proyectos que luego Paco nos va a comentar 96 proyectos en la convocatoria de este año de innovación Vosotros sois innovación porque los que innováis porque innováis Y los que no porque si estéis aquí Es porque quizá queréis hacerlo Así que muchas gracias a todos También por innovar o querer hacerlo ¿vale? Hoy estamos aquí reunidos Para celebrar la sexta jornada De innovación Pilotada por el Instituto de Innovación ¡Qué viejo mecho. Eh, ¿es eh, haciendo jornadas porque hemos hecho una anualmente y el equipo que ha hecho posible esto eh, está aquí a metas falta este Castanelli, que está llegando a la universidad y, y que en breve todos lo conocéis pero que se va a incorporar ahora mismo Paco Loro, al que sí que os pido un aplauso ahora porque ha, ha sido el artífice de todo esto durante seis han incorporado Sandra García Maganto y Antonio, ¿dónde está Tony? Nuestro Tony de que se han incorporado más recientemente, pero que estamos aquí hoy por ellos fundamentalmente porque nos han apoyado eh, en la preparación de todo lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Os preguntáis, ver, esto un poquito con la intriga, ¿no? ¿De qué vamos a hacer? Bueno, os hemos pasado, y todos me imagino que habéis participado, en, en cumplimentar un cuestionario en el que pretendíamos, lo que pretendíamos identificar las metodologías activas que utilizamos en la universidad. Si os pregunto ahora cuál es la que gana, cuál es la metodología que más empleamos los profesores, alguien sabe durante algo? La que más es la lección expositiva, ¿vale? Esa es la que más. Pero no quiere decir, y voy a ir pasando, que no eh, llevemos a cabo otras otras metodologías. Hay otras que también utilizamos muchas personas utilizamos casos prácticos, apagamos, demasiado, ¿no? Sí, muchas personas utilizamos demasiado. casos prácticos y hay os prácticos y muchas trabajamos en equipo con alumnos, ¿vale? Esto es lo que vosotros habéis dicho. Hay ¿Habéis a que, no. que creo que también la intención del no funcionario es poneros en cuestión y que supongo habéis descubierto, ¿vale? Entonces eh, no voy ahora a pararme en los resultados del cuestionario porque no es objeto de, de la jornada. Tenéis ahí eh, un poquito los resúmenes de los gráficos que dicen, que, pues cómo está la distribución de respuestas que hemos procesado. Y yo quiero aprovechar, sobre todo, también otra vez para felicitar a todos los profesores que hacen posible que esto no sea solamente un conjunto de metodologías sin saber para qué. Porque lo que habéis dicho es que efectivamente esas metodologías métodos, modelos, teóricos, porque había un poquito mezcla de todo en ese cuestionario, lo estáis empleando con un sentido, con un para qué, y eso es realmente lo importante. No se trata y no pretendemos en innovación docente en la universidad hacer juegos, hacer cosas, actividades, ser sumar en, en, en la clase, sino encontrar realmente el fundamento de eso, y eso es que el alumno aprenda. Entonces, Enhorabuena a todos porque si veis la, distribu la distribución de respuestas Todos os preocupáis por hacer actividades coherentes con esos objetivos de aprendizaje Con ese para qué Todos, por otro lado, os preocupáis del alumno que tenéis eh, en, en el aula De cuál es la finalidad de ese aprendizaje De cuál es el perfil del alumno que tenemos en clase Si sí, muchos, no todos, pero una gran mayoría lo hacéis De verdad, enhorabuena porque este es el reto más difícil que parece que por lo menos en la autoevaluación lo estáis identificando así. Sabemos que hay otras muchas metodologías. Hoy vamos a trabajar con una de ellas que es el aprendizaje basado en problemas o proyectos. Por eso hemos puesto barra. Fernando nos va a contar dentro de un momentito cuál es la diferencia entre trabajar por proyectos y por problemas. Y después, ahora también nos vamos a comentar cómo va a ser la jornada, Vamos a, a pasar a la sauna para trabajar con ello y practicar. ¿Cómo se va a distribuir la jornada? Nos lo va a contar Noelia Valle, que será, y ahora os comento también en esta importancia de las personas que hacen posible eh, las jornadas de la jornada, si hasta ahora Iván, ya ha llegado Estefano y os pido también un aplauso para Estefano. Paco Loro y que creo, han aportado un gran impulso a la innovación en la universidad a partir de este momento va a haber un cambio de equipo y también os quiero informar sobre este tema Paco Loro por eh, cuestiones varias profesionales va a ocupar otras funciones en, en fuera de la universidad como decía el rector cuando lo presentó de momento esperamos que vuelvas Paco eh, Paco Loro eh, deja la dirección del Instituto de Innovación y en su lugar Aparece Noelia Valle, nuestra profesora innovadora que está en, en ciencias experimentales, muchos lo conocéis. Eh, yo creo que es una insignia de la Universidad en, en temas de innovación docente. ¿vale? Así que os pido un aplauso para el queda dentro del trabajo de investigación e innovación, va a cambiar sus funciones de innovación dentro de la Secretaría del Instituto porque eh, se va a, a otras funciones en investigación y en su lugar llega al escenario Emiliana Piedra que va a ocupar... Ahora, cada vez que veis a arroba, Ya no tenéis que visualizar la cara de Estefano, sino la cara de Emiliano Que es la que recibe esos correos y os va a atender exactamente igual que este ¿vale? eh, Nos queda eh, Sandra García Margalto, que, que hemos comentado antes Y Antonio Garroa, que continuarán en el equipo Entonces creo que con esto lo que hacemos es también fortalecer mucho el, el equipo y sobre todo bueno sabéis que Tony es la parte más de técnico, audio, audiovisual gestión de la radioar, a la cual os invitamos a todos para que podáis probarla que a muchos de vosotros ya, ya lo habéis hecho además muy bien y os remito también a que en todas esas experiencias que estamos grabando en buenas prácticas, la veáis en la web del Instituto de Innovación porque eh, bueno, también lo comentaba ahora Noelia hay un repositorio donde vamos colgando todos los avances después lo veáis porque eso también contagia es decir, esto que hace este profesor a lo mejor me puede encajar le doy mi versión, lo hago mío y a lo mejor yo puedo utilizar esta metodología o esta, esta actividad en clase así que os invito a que visitéis la página porque cada vez es más activa y cada vez intentamos que esté más activa Así que sin más, sí, sí, estoy en que va a presentar sí, sí, cómo se va a desarrollar la sí, sí, jornada, ahora que lo comentará, cómo vamos a trabajar, y luego Paco Noro que va a cerrar, para también, eh, final, ¿no? al final de todo, al final del, de la mañana, para darle el reconocimiento de todos estos años también. Disfrutad de la jornada. Gracias. a Teresa y a Clemente por la confianza y, y al equipo, a Sandra, a Toni y a Emiliana que me han recibido con mucho cariño y me están ayudando mucho para, para empezar eh, seguir los trabajos de Paco Loro a ser, va a ser todo un reto, todos los que conocéis eh, yo recuerdo hace, pues no sé la, los primeros proyectos de innovación que salieron que yo escribía innovación ahí como profesora con inquietudes para darle mis ideas y, y bueno, olvidé un poco el tema. Y entonces un día me lo encontré por el pasillo y me dijo, eh, Noelia, no sabe mi nombre, Noelia, ¿eh, ¿vas a pedir el proyecto? Y yo, claro, no estaba muy segura. Sí, Pidero, me ayudó, pero pedí, desde entonces no paro de pedir proyectos, y siempre me los han dado, la verdad es que me ha ayudado mucho. Y hace un par de años, por ejemplo, vino un alumno, un antiguo alumno de tecnología a contarme una idea que me pareció interesante y yo dije, ¿qué hago yo ahora con este chico esta idea? Vamos a hablar con Paco Loro. Nos presentamos en su despacho, le gustó la idea, nos ayudó, nos dio proyectos, el chico la puede desarrollar. Entonces, bueno, lo que os quiero decir con esto es que no sé si lo podemos hacer también como él, pero la idea es que el instituto siga ayudándos a todos y que yo pueda y mi equipo encontrarlos por los pasillos y animaros a hacer cualquier locura que se os ocurra porque se pueden realizar. Es una experiencia propia. Eh, eh, como no sabía muy bien qué, qué hacer ahora con, con todo esto de la innovación, pues yo lo que he hecho ha sido salir a la universidad, salir al campus y preguntar a los alumnos. ¿no? Pues Teresa ya os ha preguntado a vosotros, pero él quería saber además nuestros alumnos qué opinan, cómo lo estamos haciendo y qué esperan de nosotros. Entonces, pues eh, os, os voy a enseñar algunas de sus respuestas porque creo que nos pueden dar bastantes ideas. La mayoría de las clases suelen ser con el profesor explicando el temario que estaba ya preparado de antemano y nosotros escuchando, tomando notas para luego estudiarlo después de clase suelen ser la mayoría muy prácticas intentamos ser lo más prácticas posible sí. La primera parte de la clase puede ser clase teórica y la segunda parte puede ser clase práctica o sea, casos prácticos a la realidad que hemos tenido bastante Son clases teóricas y eh, pues no sé el 70% de las asignaturas naturales suelen ser teóricas y luego hay un pequeño porcentaje que son clases prácticas donde ponemos en práctica las, las eh, cosas que damos en teoría y nos enfrentamos a los problemas de una manera más directa. Eh, las que son un poco menos teóricas y me gusta mucho más, eh, yo creo, por el perfil profesional que nosotros eh, tenemos, que es arquitectura, eh, aprendemos mucho por la metodología de proyectos, es decir, aprendizaje sobre proyectos y es donde el alumno, eh, digamos, se monta un poco más en qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, sobre qué quiere investigar y a mí son las que más me gustan y las que, las que más tenemos en la arquitectura, la verdad. En las clases en las que más he aprendido eh, son aquellas en las que hemos tenido que participar todos los alumnos, dando nuestra opinión eh, e, e intentando llegar a la respuesta por nuestra cuenta, porque luego se queda mucho mejor el, el concierto. En la clase en la que más aprendí pues, fue en emprendimiento y creo que fue porque el profesor eh, estaba metido ya en el mundo de los videojuegos y a su profesional entendía mucho y nos daba consejos. Y... Era también muy duro, pero sí. creo que ya sabéis. Te, te exigía básicamente lo que, lo que te piden fuera. No, no te iba a decir, ah, mira, más bien, pero no, no, no. Si no cumplías con la expectativa, a junio. Claro, que haya habido una teoría antes y después poner en práctica esa teoría. Es decir, estamos bien hacer ejercicios, hacer preguntas... Eh, que siempre se dice tipo examen, ¿no? porque parece que como que se orienta todo el examen, pero eso, tratar la teoría una vez dada. Mi clase ideal comenzaría con un poco de teoría con el profesor, que explique un poco las bases de lo que vamos a ver, para que luego se nos deje un poco de participación, un poco de pensar cómo, cómo funciona y desarrollarlo entre nosotros, y luego que dé una conclusión el profesor para finalizar la clase. Ah, sí, un tema central y todo el mundo hablando. Yo creo, yo creo que sería hacer partícipes en el desayuno, o sea, clases prácticas y, y, nada, y lo más pegadas a la realidad, o es sea, que nos sirva para, para el futuro y para el campo profesional. Pues es ideal, pues sería aplicado sobre todo a la realidad, en plan que veamos la farmacia de una forma más real, o sea, con casos prácticos reales. Hay pues en grupo en los que podamos eh, poder que podamos practicar el trabajar con un equipo y podamos cooperar con el resto de los compañeros porque eso luego en el laboratorio, por ejemplo, es algo eh, esencial saber trabajar con, con el resto de la gente. ¿Hasta qué punto sería tan importante acá, la tantísima teoría como bueno, el subir al alumno de, de información que a veces que ¿Sí, sí, tenemos ¿sí, sí, hablando? Y más que el rol del profesor, no en estos días, pues está cambiando, entonces a lo mejor sería más como guiar sobre cómo movernos en esa información eh, que tanto darnos la teoría con un libro o, o cuestiones fundamentales. Creo que la metodología por proyectos es que hay en ciertos lugares del mundo, que está muy aplicada, en España todavía estamos en un sistema un poquito antiguo, eh, creo que, que es un aprendizaje que deberíamos valorar, no estoy diciendo que se aplique porque obviamente nosotros somos españoles no vemos sus características. Pero sí que, eh, que los alumnos de hoy en día aprenden de otra manera y eso va a llevar y, y lleva a día de hoy en que el sistema universitario muchas veces no está funcionando con, con nosotros. Pues, hay que escucharles, ¿no? Nos piden que, le, que les demos voz en clase, ¿no? Que si les dejemos participar, que traigamos la realidad a la clase, que hagamos ejercicios prácticos reales. Y, y bueno, Marta lo no tiene muy claro que es trabajar por proyectos, entonces pues no estaba preparado, pero eso es lo que habíamos preparado para hoy, que, que alguien con experiencia nos cuente cómo se trabaja por proyectos, que aquí parece que hay cosas que lo hacen, pero hay muchos que no lo conocemos. Entonces para eso invitamos a Fernando Herrendero, que es profesor de del farmacia, de la, de la de farmacia y ha estado trabajando muchos años en la Pompeu Fabra de Barcelona. Entonces, allí trabajan mucho por, por problemas y por proyectos y hemos pensado que era la persona indicada para explicarnos cómo han trabajado. Lo va a hacer desde su experiencia real, desde la práctica, como quieren los alumnos. entonces La idea es que Fernando nos, nos cuente ahora su experiencia a las 11 y cuarto, o así aproximadamente, bueno, os va a pedir participación. Entonces, os contará eh, todo el trabajo. A las 11 y cuarto tendremos el descanso para tomar un café y pasaremos a trabajar en, en equipos. Vamos a trabajar por facultades para que sea más sencillo con las temáticas que han preparado vuestros responsables de innovación de cada facultad. Entonces estaremos una hora, estaremos como hasta las, eh, está, las 12 y media o así trabajando en, en aulas. Ahora con vuestra facultad para hacer un caso real de, de un proyecto o un problema, será más más bien un problema, y luego pasaremos aquí a comentar entre todos pues las conclusiones a las que habéis llegado y terminaremos con un poco el relato de los proyectos de este año pues contará Paco Dorón con la actividad. ¿Vale? así que esperemos que disfrutéis de Fernando y preguntarle mucho porque sabe bastante de, de este tema.